Bueno, buenos, buenas tardes, buenos días. Eh, bienvenidos a la, a la última sesión de Valores en el Deporte, eh, que, que queremos agradecer al Instituto Nuevo Rol Deporte y Juventud que, que haya participado, que haya promovido esta, esta serie de, de charlas en los valores en el deporte. Y para terminar, hoy vamos a hablar de, del valor de la disciplina. ¿eh? Como siempre… El, el, la estructura de la charla será eh, un concepto, una perspectiva neurológica, una, una perspectiva pedagógica, unas conclusiones y acabaremos con un paso práctico. Realmente, eh, la pertenencia, si vamos a, a la RAE, se define como la doctrina, instrucción de una persona, especialmente en lo referido a, a un ámbito. Pero realmente esta definición se queda un poco, un poco corta y podemos entenderla como el conjunto de reglas normales cuyo cumplimiento de una manera constante conducen a cierto resultado. Y hay tres cosas, tres aspectos que son fundamentales. Es algo que tiene que hacer uno, una cosa individual, es algo que necesita que sea constante y que está encaminado a obtener un resultado. ¿no? Tres aspectos que son fundamentales en el deporte. O eh, que va inherente a la, práctica, a la práctica de pues Desde el punto de vista neurológico, eh, bueno, esta definición eh, conlleva que hay que, cumplir, que hay que cumplir una serie de normas, una serie de tareas, una serie de trabajo, como hemos dicho, tiene que ser de forma constante y que nos lleva a obtener un resultado no inmediato. Esto al cerebro le cuesta siempre. Eh. Todo lo que no es fácil, al cerebro le cuesta. De hecho, genera por lo que podríamos hablar eh, de un malestar neuronal, ¿no? Por así. Y además, eh, ese malestar neuronal va a tener siempre una serie de distractores que nos van a tratar de eh, alejar de lo que es la disciplina. Eh, y eso eh, conlleva un esfuerzo individual y personal importante. ¿no? Por ejemplo, si hablamos del mundo deportivo, pues la disciplina a la hora de mantener eh, un entrenamiento. Eh, férreo, prolongado en el tiempo, etcétera, versus un distractor, como podría ser eh, eh, irte de, de juego con los amigos, eh, Pues eh, al cerebro a priori, a primeros de primera, sin estás muy trabajado, si no eres muy consciente, etcétera, pues siempre va a tender a orientarse los distractores. ¿no? Por eso digo que el esfuerzo inicial es muy importante y Importante que sepamos que inicialmente se genera malestar neuronal así. Pues Hay una noticia buena, unas noticia buena y una noticia mala. La noticia buena es que el cerebro te va a ayudar porque cuanto más constante eres, menos te cuesta. El cerebro va a hacer que menos te cueste, pero lleva su tiempo. Normalmente para que el cerebro interprete una cosa como una rutina, como un hábito, se dice que tarda entre 18 y 200 días, depende de los hábitos como sean, ¿eh? y una media de 60 días. Que, eh, si tú empiezas y tu objetivo es, eh, digamos, tener una rutina de levantarte bien, una, una disciplina de levantarte pronto, ¿eh? más que bien, pues de los primeros días te va a costar, pero luego va a haber un punto en que ya no te va a costar, va a ser algo que vas a hacer relativamente sencillo. Va, va a eliminarse ese malestar neuronal. Y es muy importante reconocer el tiempo en empezar a ver resultados, ser conscientes, del tiempo en empezar a ver resultados, porque eso va a activar nuestro sistema de recompensa. Yo supongo, por ejemplo, si el objetivo que tenemos es portarnos físicamente muy bien, pues es probable que en 30, 40, 50 días empecemos a ver algún resultado. Pero si nuestro objetivo es competir en la Copa del Mundo, que se celebra cada cuatro años, en 30, 60 días no vas a ver resultados. ¿Eh? Entonces, eh, si tú tienes el objetivo de la Copa del Mundo y te pones a ver resultados en los 30 o 60 días, tu cerebro va a decir: Esto no funciona, eh, eh, no sigas no esto. ¿no? Entonces, por eso es muy importante reconocer el tiempo a la hora de empezar a ver resultados. La mala noticia es que los distractores no desaparecen. Por mucho que los menos, siempre, esos distractores siempre van a estar ahí. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que.? ¿Cómo redunda esto a nivel cerebral? Bueno, pues eso es lo que nosotros conocemos como la plasticidad cerebral, que es la capacidad del cerebro de adaptarse a las nuevas, a las nuevas situaciones. Es decir, si yo eh, tengo una disciplina, en este caso deportiva, de entrenamiento, mi cerebro se va a acostumbrar o va a interpretar que eso es lo normal y va a cambiar su estructura. O se va a abrir una serie de neuronas que van a conectarse y van a hacer que esa... Disciplina nos cueste menos. ¿eh? Yo siempre digo que Nadal, aunque juega el tenis con la zurda, él es diestro. ¿eh? Su cerebro fue capaz de adaptarse al entrenamiento con la zurda ¿eh? y ya no le cuesta. Nosotros si empezamos a jugar a tenis con la izquierda, si somos diestros, eh, nos va a costar mucho. Vamos a tener un malestar neuronal, que es lo que acaba de explicar. Una vez que pasa el tiempo, cuando tu cerebro modifica, porque esto lleva una modificación, en los patrones cerebrales, en las conexiones neuronales, pues ya no te va a costar. ¿eh? Por eso Ramón y Cajal decía que todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Es decir, nosotros podemos darle forma a nuestro cerebro, podemos eh, hacer que cerebro interpreta de una forma o de otra en base a la experiencia, al entrenamiento, a la disciplina, etcétera, ¿no? Y, bueno, como última sesión, pues quería profundizar un poco en estos mecanismos de plasticidad cerebral. Para que os hagáis una idea, eh, nosotros cuando nacemos tenemos este componente de aquí, ¿no? Tenemos eh, varias redes neuronales establecidas, pero son, son muy pobres, muy pocas conexiones entre sí, solo hay unos mecanismos de, de, de conexiones, etc. ¿no? Digamos que, el de carreteras, estaríamos en una carretera muy comarcal, para ¿eh? que, bueno, pues puede haber baches, hay interferencias, etc. Nuestro cerebro se va desarrollando. Ya no hablo a nivel de la edad infantil, incluso a nivel de adulto, una estrategia. Empiezan a crecer nuevas neuronas y nuevas conexiones, que no todas van a ser eficientes y no todas van a ser eficaces, pero eh, nuestro cerebro genera muchas para que nosotros nos decantemos por las más eficaces y las más eficientes para esa tarea o para esa actividad. ¿no? Entonces, digamos que hay un momento en el que esa carretera no marca, pues ya pasa a ser algo más, lo que pasa que hay mucho, mucho tráfico, mucha interferencia de, de otros ruidos, eh, digamos, de otras conexiones de otras áreas cerebrales que no debieran estar, porque para aprenderlas hemos necesitado. ¿no? Y con todo esto, nuestro cerebro va... A elegir qué es lo que quiere. De modo que al final se van a quedar solo las conexiones más eficientes, las más eficaces y la que a nosotros nos sirve o a nuestro cerebro le sirve para, eh, para esa actividad o para eso. ¿no? ¿Cómo consigue todo eso? Con la disciplina, con la, con la experiencia dependiente. ¿eh? De tal forma que en el cerebro no solo se generan conexiones neuronales, sino que es muy importante desechar conexiones neuronales, tenemos que rechazar conexiones neuronales, eso es muy importante, mejor hacer, eh, por ejemplo, si estamos hablando de una actividad, hacerla tres veces muy bien que hacerla diez veces mal, porque si la hacemos tres veces muy bien, vamos a fijar esas conexiones, que son las más eficaces, las que hacen que hagamos esa actividad muy bien, pero indudablemente esto lleva mucho tiempo. De, de, de que se establezcan las conexiones, etcétera, Con lo cual, no podemos pedirle a, a la disciplina, pedirle a esos cambios neuronales que se hagan más rápido de lo que el cerebro puede hacerlas. De ¿Eh? eso es muy importante lo que decíamos antes, de cuándo mirar los resultados. No puede ser que si mi objetivo es potenciar la musculatura, yo me vaya un día solo a gimnasio y me ponga a tope de hacer musculación, porque eso no me va a servir. Eso estoy lo mal. Estoy generando unas redes neuronales alteradas y e equivocadas. Mucho mejor que haga unas sesiones más cortas, durante más tiempo. Yo le enseño a mi cerebro qué es lo correcto y qué es lo eficiente. Eso es la base del entrenamiento. De Esto que estamos hablando es la base del entrenamiento desde el punto de vista neurológico. Modificar las estructuras cerebrales para que el deportista entienda eh, qué es hacerlo bien. En base a su experiencia, reforcemos que hacerlo bien es así. Y tenemos esas autopistas cerebrales para esas, eh, para esas determinadas actividades que nosotros estamos tratando de entrenar o tratando de mejorar. Eso a nivel cerebral... Eh, conlleva muchas cosas. ¿eh? Conlleva pues, un crecimiento de neuronas. Vemos que eh, se generan nuevas neuronas para poder hacer todo esto. Conlleva un crecimiento de las dos estructuras de las neuronas, tanto de los anzones como de las dentritas. ¿eh? Y además conlleva muchísimas conexiones nuevas entre neuronas, ¿eh? lo que hace toda esa gama de, de redes y fibras que comentábamos antes. Además, las otras células que están en el cerebro, que no son las neuronas, son las células viales, también crecen y sirven de sostén a esas nuevas autopistas que estamos generando. ¿eh? Hay una crece en los vasos sanguíneos y a nivel más profundo del cerebro, sabéis que las neuronas están rodeadas de una sustancia que se llama mielina, pues se genera mielina, se estructura la mielina. O sea que todo esto que hemos hablado conlleva unos cambios estructurales a nivel cerebral que, en última instancia, eh, ...suponen crecimiento de neuronas... ...nuevas conexiones neuronales... ...y organización de las fibras... ...para que la vía más eficiente... ...se genere. ¿Eh? Y de otra forma, poniendo otro... ...un ejemplo, eh, si nosotros... ...nuestro objetivo de entrenamiento... ...a nivel cerebral es que este punto... ...conecte con este punto... ...inicialmente vamos a generar... ...muchas conexiones neuronales... ...muchas formas de llegar al mismo punto... ...poder ir por aquí... Vamos a poder ir por aquí, vamos a poder ir por aquí. Pero estas conexiones, todas estas conexiones son conexiones débiles y confusas. Eh, no, no son, es como cuando un niño empieza a andar, anda eh, con un desequilibrio, se agacha para apoyarse se cae, eh, etc. Porque bueno, conexiones para esto todavía son débiles. Con el entrenamiento, con la disciplina, lo que vamos a conseguir es que el circuito más eficiente y más eficaz se potencia. Y los otros los desechamos. ¿eh? Y esto es lo que a nivel científico se conoce como potenciación a largo plazo y depresión a largo plazo. Una vez que este circuito está fijado, es muy difícil desaprenderlo. Es decir, ninguno de nosotros podemos decir voy a dejar de saber andar en bicicleta, porque una vez que lo has aprendido es muy difícil desaprenderlo. Por eso, un deportista de élite, un deportista que llega a alto nivel, eh, no tiene mucho sentido seguir explicándole qué es el entrenamiento, porque ya ha hecho mucho entrenamiento, sus circuitos cerebrales, de lo que es el entrenamiento, el sacrificio que tiene que hacer para llegar a ese nivel, eh, las metodologías, las tiene mayormente aprendidas. Hay que buscar otras, otras formas. Entonces, para todo esto se necesita tiempo. Cada sistema en su momento. No, es, no tiene mucho sentido eh, que en un niño de 6, 7, 8 años eh, trabajemos eh, condicionantes cognitivos muy elevados porque no tiene desarrollado todavía el sistema cognitivo. ¿eh? Es muy importante que en esas edades trabajemos o les pulquemos la, dis la disciplina, por así decir, a nivel motor, porque cuando están desarrollando su sistema motor. ¿eh? En barro, un cadete, un juvenil, eh, pues probablemente el, el nivel motor van a perfeccionarse mucho, pero podemos empezar a trabajar mucho su capacidad cognitiva, su disciplina cognitiva. ¿eh? Importantísimo es experiencia dependiente. Lo que os decía antes, si no aumentamos impulsos por esas vías, esas vías no se van a certificar, no se van a hacer potentes. ¿no? Emoción dependiente, aprendemos mucho mejor si hay una emoción, ¿eh? si somos capaces. De, de que el deportista eh, tenga esa disciplina con una emoción positiva lo digo, una emoción positiva eh, pues, pues va, le va a sacar un mayor rendimiento es eficacia dependiente si el, si el deportista ve que todo lo que está haciendo no sirve para nada pues al contrario va a tratar de desechar esa actividad esa, eh, esa disciplina lo que os decía es difícil de desaprender ¿no es? Aprendido, es difícil desaprender. De modo que como entrenadores, formadores, ando desde el punto de vista de la, de la disciplina, eh, somos unos referentes para, los, para nuestros alumnos o, o deportistas ¿no? y podemos sembrar mucho. Y es muy importante eh, que entendamos lo que es sembrar. No pretendamos recoger frutos. De, de algo que todavía no puede recolectar. ¿eh? Para que os hagáis una idea, el sistema nervioso eh, empieza a generarse en la semana en el, en el, en el útero acaba de desarrollarse a los veintitantos años. ¿eh? O sea, necesita mucho tiempo. Todos estos cambios que estamos hablando necesitan mucho tiempo. Es imposible que en una temporada eh, recojamos unos frutos enormes. ¿eh? Muchas veces, y a mí me ha pasado con los chavales que, que yo he tenido, que, que he querido eh, obtener resultados mucho antes y luego me los encuentro cuando ya son juveniles o cuando ya son senior y me dicen, me acuerdo con los entrenamientos cuando me decías esto, pues yo ahora lo entiendo, antes no lo entendía, ahora soy capaz de implementarlo, antes no. Entonces yo creo que eso es importantísimo. Por eso tenemos que orientar el desarrollo, ¿eh? como eh, deberíamos tener esa obligación de orientar el desarrollo de los deportistas importantísimo también individualizar al deportista porque esto que yo os he contado no es en todos los deportistas igual y al mismo tiempo ni con las mismas experiencias cada, cada chaval necesita vivir su propia experiencia necesita interpretarlo en base a su contexto necesita madurarlo cada uno madura de una forma distinta por eso eh, distintas actividades tienen efectos diferentes en deportistas distintos y en definitiva tenemos que tratar de eh, mejorar al deportista. Eh, Yo os animo a, a todo este concepto de la disciplina, en definitiva todo este concepto de entrenadores, barra formadores, eh, orientarlo de esta manera. Principalmente hablando, como estamos hablando siempre en estas charlas, de deportistas de edades cadetas juveniles y no a un nivel profesional, sino a un nivel eh, más amateur. Es, Creo que es muy importante orientarlo así. Y ahora os dejo con Ander, que va a hablar desde la perspectiva pedagógica. Eh, bueno, muchas gracias, Manu. Eh, buenas, hola a todas y a todos. Eh, la disciplina. Bueno, yo antes de meterme de lleno en la definición del concepto desde la perspectiva pedagógica, me gustaría hacer una aclaración de eh, la disciplina, lo que personalmente eh, cuando me puse a trabajar eh, en el valor de, de este mes para mí basado en nada eh, el concepto de disciplina iba a decir tiene pero bueno después de haber trabajado eh, en esta presentación eh, tenía una connotación negativa ¿no? un poco era como para mí la disciplina estaba muy relacionada con, con, con la autoridad con el, con el modelo más conductual eh, y claro, y empecé un poco a investigar sobre el tema preparando esta presentación y encontré materiales, pues que, como veis en esta tabla, un material publicado por el Gobierno de Cantabria, que como sabéis yo, desde el ámbito educativo ¿no? de las ciencias de la educación, eh, la disciplina en concreto se, se, se, se, se, vamos a decir, que se, que se corresponde más con un, eh, un modelo deportivo eh, que va más hacia la competitividad, eh, valores de ese tipo y se desliga un poco de esta propuesta de, desde el contexto educativo sin embargo, eh, sí que es verdad que hay materiales publicados en la revisión bibliográfica que he hecho eh, de todo tipo y, y lo que he conseguido es en mí y, y voy a intentarlo hacerlo en vosotras en vosotros, es de construir para los que y las que podéis tener esta perspectiva, es de construir este concepto de disciplina y darnos cuenta que en verdad eh, es totalmente eh, adaptable o, o o, o como decir, eh, totalmente mmm, extrapolable, digamos, al, al contexto del deporte educativo. Y bueno, para meternos de lleno ya en la definición del concepto, ¿qué es la disciplina? Eh, si pasamos a la siguiente diapositiva, por fa, eh, la definición de, de la disciplina es una actividad, un, una puesta en marcha o, conjunto de, de iniciativas que se caracterizan por una implicación física o mental de la persona, en este caso del deportista o de la deportista, con una intención lúdica, o competitiva, en la que se deben seguir una serie de reglas eh, previamente establecidas. Aquí he subrayado el previamente establecidas con un asterisco que va hacia el concepto, como veis en la parte inferior de la diapositiva, de los acuerdos de convivencia. No voy a volver a explicar qué son, Creo que ya lo he hecho en un par de presentaciones, pero de verdad, acuerdos de convivencia. Si, si con estas presentaciones que hemos hecho eh, se ha conseguido que a alguien le quede claro eh, qué son los acuerdos de convivencia y los pone en práctica, eh, o sea, totalmente satisfecho me doy eh, con este trabajo. Recordamos así, eh, en medio segundo, los acuerdos de convivencia son es una forma de, de establecer una serie de reglas de forma democrática. Entonces, entre, es... es es una forma de ponernos entre todos y todas de acuerdo eh, de cuáles son las, las reglas que vamos a tener en cuenta, no vamos a llamar a, a esto ni normas ni reglas tampoco deberíamos, sino acuerdos de convivencia y vamos a, a, a, a ponerlo en marcha y teniendo muy claro entre todos y todas cuáles son las consecuencias de, de faltar a esos acuerdos o, o de llevarlos a cabo, ¿no? Y volviendo un poco a la disciplina, eh, la disciplina como tal implica una serie de valores extra que, a los que está totalmente directamente relacionado. Eh, por un lado está el orden, la perseverancia, el respeto y por último, muy importante, el compromiso, que después es, es un valor eh, al que le voy a dedicar una diapositiva porque me parece importante subrayar esta idea. Eh, bueno, En cuanto a la revisión bibliográfica o estudios que he consultado, eh, destacar un par que, que proponen que la orientación a la tarea y la autodeterminación, la orientación a la tarea es eh, como la iniciativa que tenemos eh, en este caso los deportistas y las deportistas para resolver el trabajo, la tarea que tenemos y la autodeterminación que es la capacidad que tenemos de, de decidir eh, pues estas dos variables predicen comportamientos relacionados con la disciplina. Es decir, a mayor nivel de, de orientación a la tarea y de autodeterminación, mayor presencia de conductas eh, relacionadas con la disciplina. ¿no? En este caso, eh, deportistas que, que tengan una iniciativa por resolver la tarea, el trabajo, y sientan que tienen capacidad de decisión y la pongan en práctica, pues estas personas no, no se van a sentir... Eh, Obligados, obligadas a estar en silencio, a, a, a respetar a nuestros compañeros y compañeras, a respetar los acuerdos de convivencia que hemos eh, planteado, etc. Eh, y entonces, eh, de esta forma, lo que se hace es garantizar la disciplina. Estudios más recientes relacionan la disciplina con la motivación, que es el valor del que hablamos el mes pasado, y es que un clima motivacional centrado en la tarea, en, en el ejercicio, en, en lo que se hace, eh, se relaciona con eh, conductas de disciplina, ¿no? Y por otro lado, un clima motivacional, eh, yo me motivo para alimentar el ego, esto se relaciona directamente con, con, con conductas eh, justamente pues, eh, contrarias ¿no? a la disciplina pues, eh, de indisciplina. ¿Qué implica? ¿Cuáles son las implicaciones de, de la disciplina? Bueno, por un lado, eh, la fuerza de voluntad, eh, que tenemos que tener nosotros y nosotras para realizar rutinas tanto pre, durante y post de entrenamiento. Rutinas, eh, este concepto es prácticamente eh, un sinónimo de los hábitos a los que ha hecho referencia a Manu, que yo también eh, especificaré un poco más adelante. Por otro lado, un seguimiento de las recomendaciones de los y las profesionales que nos van a orientar, etcétera, o sea, hacer caso a los consejos y a, y, a, y a lo que las personas que trabajan con nosotros y nosotras pues nos nos den, ¿no? Por otro lado, implica una organización del tiempo en relación con, con nuestras responsabilidades. Gestionar tiempos de descanso, por supuesto, siempre para, eh, buscando la óptima eh, recuperación tanto física como mental. Eh, llevar a cabo hábitos saludables para mejorar este, el estilo de vida en general. Y por último, el compromiso, que es el valor al que he hecho referencia anteriormente, eh, con las actividades, porque esto es algo que va a garantizar esa, esa disciplina que que, que estamos construyendo ¿no? en, en los deportistas y en las deportistas. Causas. Eh, bueno, ¿qué causas determinan una conducta disciplinada o indisciplinada? ¿no? Pues esto es uno de los aspectos que, que más inquieta a personas que se dedican concretamente a investigar sobre, sobre la disciplina, en, en este caso en el contexto deportivo, ¿no? porque eh, sí que hay... Eh, Sí que se ha llegado a una comprensión de los mecanismos cognitivos, o sea, de, del pensamiento que se relacionan con, con estos comportamientos, eh, pero no hay un, un acuerdo, digamos, o sea, se hace referencia a, a múltiples variables. En este caso, eh, bueno, entre las causas más comunes que he podido consultar, se, que, no garantí, pues que, no, que no van de la mano esta disciplina y que, que son aspectos a trabajar para conseguirla, eh, está la falta de motivación, eh, tanto por parte del entrenador o la entrenadora como por parte de los deportistas y las deportistas, que esta es la motivación, recuerdo que fue el, el, el valor anterior. Y por otro lado, en el segundo y el tercer punto eh, estarían eh, pues el nivel no adecuado de las actividades planteadas en las sesiones de entrenamiento, etcétera, o la falta de organización. Si os das cuenta, estos dos aspectos están eh, direct directamente relacionados con con las personas que, que, bueno, en este caso vosotros y vosotras que os encargáis de, de, de entrenar, ¿no? de, de diseñar esas sesiones para los deportistas y las deportistas. En la siguiente diapositiva eh, he hecho una captura de una noticia que he leído, eh, en concreto en natación, deporte de natación sincronizada. Eh, bueno, titular los psicólogos deportivos creen que una justa disciplina es necesaria para el éxito en el deporte. vale Pero si luego leemos un poco el texto... Esta disciplina siempre parece como que la vamos a, a, a adjudicar o digamos, van a adjudicar o pensar que los que tienen que ser disciplinados, que sí, son los deportistas y las deportistas, pero en este caso también hace referencia a la disciplina de los entrenadores y las entrenadoras. Eh, he subrayado, los buenos entrenadores tienen que ser muy disciplinados pero con un criterio, exigiendo poco a poco y marcando metas alcanzables. Eh, desde la disciplina se debe permitir que los jugadores sean los protagonistas, saber cuándo motivar, animar y por supuesto saber escuchar. Con esto, ¿qué es lo que quiero? Contextualizar un poco cómo nosotros, como responsables de estos procesos de, de, de entrenamientos y en el contexto deportivo, cómo eh, nosotros también te, eh, tenemos que garantizar que seamos personas disciplinadas y lo que queremos es que los demás eh, y las demás lo sean. ¿no? Y una forma... Eh, para, para que demos pie a, a, que, a que haya conductas disciplinadas es eh, pues, eh, controlando la situación y planificándola bien. Esto es, en las sesiones de entrenamiento, esto es un modelo, lo que planteo que es un modelo que básicamente lo que busca es garantizar una sesión de entrenamiento, por ejemplo, bien organizada, preparada metodológicamente y adecuada al nivel del grupo eh, al que va dirigido, estas son variables que ayudan a mantener la disciplina, porque de esta forma el control del comportamiento, debidamente eh, pues, contextualizado en una situación de orden, eh, además permite conseguir los objetivos propuestos eh, en cada sesión. Eh, muy por encima y muy rápidamente os voy a resumir las tres fases en las que nosotros y nosotras como entrenadores y entrenadoras debemos eh, basarnos ¿no? para, para diseñar estas sesiones de entrenamiento. Fundamental, la preparación del entorno físico, planificar las actividades e identificar eh, pues las expectativas que tenemos con respecto al comportamiento de los y las deportistas. En cuanto a la segunda fase, la comunicación, que es fundamental. Desde el primer momento, comunicar las expectativas de comportamiento eh, a los deportistas y las deportistas. Y por último, la tercera fase, que es la de mantenimiento, es en esta sesión de, de entrenamiento garantizar que, que ese orden deseado eh, se mantiene y que ese incremento en la participación de las dinámicas, de los ejercicios de una forma disciplinada, se, se garantiza, ¿no? eh, ¿Qué beneficios tiene eh, que, que haya disciplina en, en, en el contexto deportivo? Pues se van a consolidar los hábitos. Al principio cuesta, eh, pero después llegará un momento en el que est estas conductas eh, aparezcan de forma automática. Por supuesto, el logro de objetivos, desde una perspectiva disciplinada, unas conductas que garantizan, pues eso, que se llevan a cabo de una forma disciplinada, se va a aumentar la probabilidad de logro de, de las metas. Eh, la replicabilidad en otros contextos, porque eh, cuando una persona es disciplinada en un contexto, es muy probable que, que esas, esos constructos cognitivos que pones en marcha eh, para ser disciplinado o disciplinada en ese contexto, los puedas eh, ampliar a otros contextos. El refuerzo de la autoestima, porque al final lo que se consigue es eh, garantizar una satisfacción personal, un crecimiento, un desarrollo, etc. Y, por último, eh, el ejercer de modelo, ¿no? que las personas eh, que actuamos de una forma disciplinada en este caso eh, puede ser modelo de entusiasmo para otras personas y, y contagiar ¿no? de, de ese, de ese operandi, digamos, de esa forma de actuar. ¿Qué tipos de disciplina existen? Eh, voy a hacer, un, en, este, en esta primera tabla se, se diferencian tres tipos, que son tres tipos de disciplina que, que son características de, del ámbito laboral, de todo lo que es la psicología, de los recursos humanos, del trabajo, etcétera pero que es totalmente aplicable al contexto deportivo que es en el que, en el que estamos. ¿no? Los tres tipos sería la preventiva, la correctiva y la progresiva. La preventiva eh, hace referencia a fomentar la autodisciplina, evitando las sanciones y eh, tiene una perspectiva democrática. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una prevención primaria. ¿Qué es la prevención primaria? La prevención primaria es una eh, prevención real, porque esto se hace antes de que pueda ocurrir una conducta indisciplinada, etcétera. Eh, se forma, se educa, a, a, en este caso a los deportistas y a las deportistas, antes de que ocurran conductas que luego, eh, eh, pues, eh, no sean para nada deseables, ¿no? desde la perspectiva de la disciplina. Eh, el segundo tipo es la disciplina correctiva. ¿Qué esta es? Cuando hay una, una infracción o una conducta no deseable, eh, esta, este, este hecho va a tener una sanción eh, y estos efectos no son deseables ¿no? para la persona. Esto es, eh, haría referencia a la prevención secundaria. Y por último, la prevención terciaria, que es la, hacer referencia a la disciplina progresiva. Y es cuando eh, ya eh, la falta, eh, de, eh, pues, digamos que las faltas que, que ocurren se, son muy, muy a menudo. Y en este caso ya eh, hablaríamos de sanciones más severas o de tratamientos específicos o de diseñar planes de intervención con el objetivo de, de acabar con, digamos, con, esas, con esas conductas que tan presentes están en el día a día. ¿no? En cuanto a otra clasificación, que está eh, la anterior del ámbito laboral, y aquí eh, está seguramente, ¿eh? si muchos y si muchas de los que nos escucháis, y las que nos escucháis sois madres, padres, os sonará los distintos tipos de disciplina que hay en el contexto familiar, se habla de la severidad, de la permisividad y de la disciplina positiva. Eh, la tercera de ellas, eh, la positiva, está en rojo porque luego me va a centrar un poco más en, en esta perspectiva pero yo creo que es bastante recomendable que nos eh, vayamos una a una. La severidad. Eh, hace referencia a una disciplina que se, se caracteriza por un excesivo control, ¿no? Eh, reglas, castigos, eh, las personas no son partícipes en este proceso de toma de decisión, digamos, lo que siempre se ha conocido como mano dura, ¿no? La permisividad, la ausencia de límites, es todo lo contrario, eh, to, eh, o sea, el extremo opuesto, la ausencia de reglas sin límites que eh, para un proceso de entrenamiento de chavales y chavalas eh, son igual de poco recomendables, tanto la primera como la segunda forma. Y en cambio tenemos la tercera forma de disciplina, que es la positiva, que tiene una visión democrática de todo el proceso, ya que hace referencia a una decisión compartida y, por supuesto, o sea, eh, un aspecto característico de esta, de esta forma de disciplina es que se hace desde el cariño, pero sin dejar de lado la firmeza, por supuesto, el respeto y una comunicación eh, fundamental ¿no? en todo este tipo de procesos. Eh, la disciplina positiva. Eh, ¿por, qué, no? ¿Por qué? ¿Por qué se propone esta, esta forma de disciplina en el contexto deportivo? Pues bueno, porque yo creo eh, personalmente y por trabajos que, que he podido leer que hoy en día existe un cambio ¿no? en el rol de, del entrenador o entrenadora. En otras épocas, pues las personas que se encargaban de entrenar eh, poseían un estilo mucho más estricto, y, pero hoy en día yo creo que tanto como entrenadores y entrenadoras como los y las deportistas eh, han cambiado mucho y hay otras necesidades, ¿no? Eh, entonces, hoy en día, eh, digamos, la figura del entrenador o la entrenadora debería ser un, un mix. He puesto un mix, pero bueno, es un el nuevo rol de entrenador o entrenadora debería contener una mezcla de respeto, eh, como en su figura de, de responsable o de entrenador o entrenadora, y eh, con las diferentes herramientas de comunicación que debe poseer. Eh, pues la persona ¿no? que se encarga de los entrenamientos. ¿Cómo se consigue esta disciplina positiva? Con respeto mutuo, eh, tanto por parte del entrenador, con el deportista o la deportista y viceversa. El aprendizaje de los errores. Los errores no nos tenemos que olvidar que son una oportunidad para aprender. Independientemente del resultado, de lo que pueda pasar, vamos a aprovechar esa oportunidad porque es una oportunidad. Eh, es una oportunidad de aprendizaje y no hay que dejar de que pase por alto. Los castigos, vamos a intentar no llevarlos a cabo. ¿Por qué? Porque, eh, pues, porque básicamente una disciplina que pretende enseñar y educar eh, fomentando el deporte ¿no? no debe ser ni permisiva, pero tampoco punitiva. Hay que buscar soluciones ¿no? a, esos, a esos errores o esas cosas que puedan pasar. es que El castigo que en alguna otra presentación previa ya, ya hemos hecho referencia a, pues que tiene es efectiva pero a corto plazo ¿no? porque luego a, a largo plazo, a medio a largo plazo tiene consecuencias negativas como por ejemplo pues que al final eh, cuando se, se comete un error eh, si sé que me va a pasar algo negativo pues voy a esconder ese error pero si, si, si de ese error que ha pasado se aprovecha y se, se utiliza como un recurso para aprender y para que no vuelva a ocurrir pues seguramente no lo vaya a esconder ¿no? la comunicación efectiva la que ya he hecho referencia y por último, eh, lo importante de, que es alentar, animar, pero no alabar, ¿no? poniendo el énfasis en que se puede crecer y evolucionar cada vez más, pero eh, no tiene por qué ser eh, un proceso que se, que, que, se, que se nutra básicamente o que, que cuyo objetivo único sea el éxito, sino que hay que disfrutar del proceso y, y luego en las, las consecuencias de ese crecimiento ya se verán cuáles son. Eh, las estrategias. Bueno, aquí eh, voy a explicar rápidamente una teoría de, que, que, se, que, que se orienta básicamente en, al desarrollo de los hábitos, eh, que Manu también ha hecho referencia, porque eh, hay autores que, que hablan de la importancia de desarrollar eh, la disciplina a partir de, del desarrollo, de la puesta en marcha de hábitos, ¿no? de una serie de hábitos positivos que voluntariamente eh, decidimos todas las personas eh, incorporar en, en nuestro día a día, ¿no? ¿Qué es un hábito? Un hábito es una conducta, una acción que es repetida de manera constante por una persona eh, y esto nos va a llevar al final a, a que la disciplina, ya que estos son hábitos positivos que van de la mano de la disciplina, pues al final la disciplina va a venir dada de forma nata, ¿no? Una vez que adquiramos esos, esos hábitos. Eh, siete claves que definen estos autores eh, para el desarrollo de estos hábitos. Vamos a empezar por el small, pequeño. La clave de los para definir los hábitos es que tienen que ser hábitos diarios, hábitos que hacen referencia a cambios pequeños, del día a día, cosas prácticas. No hablar de, de objetivos, o sea, objetivos grandes, no. Vamos a ir poco a poco y, y viendo los, los resultados que tenemos, ¿no? Eh, específico. Las acciones a convertir en hábitos eh, deben ser cosas específicas, concretas. Eh, tiene que ser algo apoyado. Es muy útil, en este caso, para, para que tengamos en cuenta los hábitos en el día a día, que busquemos o recordatorios o pistas, eh, cosas que nos, que nos lleven a que eh, nos recuerden que tenemos que poner en marcha esos hábitos, ¿no? Eh, compartidas. Es muy beneficioso también que compartamos, que, que, que hablemos con las personas de los hábitos que nos estamos planteando eh, poner en práctica. Totalmente. O sea, la literatura habla de que el compromiso público, o sea, hasta ya. Eh, o sea, el compromiso público quiere decir que tú, eh, al compartir este compromiso que tienes con los hábitos, eh, se garantiza eh, la eficacia de, de, de ese proceso ¿no? que pones en marcha. El registro, siempre, todo lo que vayamos consiguiendo, registrarlo, o sea, al final te motiva y te anima a seguir. El contexto, es muy importante el contexto físico, el entorno en el que se quiere trabajar el hábito, el hábito positivo, ¿no? que, que después conllevará la, la conducta disciplina para ver si hay eh, recursos físicos en el entorno que nos imposibiliten o nos dificulten eh, este proceso. Y por último, el social, el aspecto social, el rodearnos de personas que, que nos ayuden y nos apoyen en este hábito, ¿no? eh, buscar, buscar eh, personas aliadas. Estos autores hacen referencia a que para poder conseguir el desarrollo de estos hábitos positivos bastaría con eh, tener garantizadas tres de estas siete claves. Y de esa forma. Eh, un objetivo a medio largo plazo eh, después de haber in, eh, interiorizado una serie de hábitos positivos, pues garantizaríamos un poco esas conductas de disciplina ¿no? en el día a día situaciones de riesgo situaciones, son situaciones que, que, que en el día a día pues, pueden, pueden, pueden hacer que esas conductas de disciplina, de disciplina eh, corran peligro pues para empezar, eh, cuando no se garantiza el cuidado y la vigilancia de, en los entrenamientos ¿no? por parte del entrenador o la entrenadora, la ausencia de límites. Es muy importante que, eh, poner límites, eh, no dejar que, como, como se dice acá, ¿no? que se suban a la chepa. O sea, eh, no, no se puede porque una vez que lo hagan es muy difícil volver atrás. Por ejemplo, cuando, imagínate yo como entrenador, eh, hago un chiste, nos reímos todos y todas, pero habrá un momento en el que ya... O sea, y, y marcar bien eh, esos límites y, y cuando. y hacer ver cuándo sí y cuándo no. Regulación emocional de la persona que entrena. Yo, como entrenador, si vengo enfadado al entrenamiento, que no se me note. Eh, bueno, o sea, es, es, intentar por lo menos que, que, que no se note. Eh, la ausencia de reflexión es un riesgo, ya que el razonamiento es fundamental para que. Para, para ser conscientes de qué conductas debemos eh, llevar a cabo y cuáles no. El mal ejemplo, el, el, el, al final nosotros eh, y nosotras somos modelos ¿no? de conductas y no, o sea, si, si exigimos a, a los chavales y a las chavalas que sean puntuales, nosotros no podemos, nosotros no podemos llegar tarde. Eh, una excesiva permisividad, los límites, esto va muy de la mano de ello. Y por último el riesgo de excesiva confianza, Está también que nos llevemos bien con los chavales y las chavalas, pero siempre siendo conscientes de dónde estamos, de quién, qué rol eh, juega cada, cada persona, etcétera, ¿no? Y, bueno, aquí eh, un link de un artículo que me parece muy interesante y es que eh, hacen o sea, hablan de casos de deportistas pues, que, que, por, que, que su carrera profesional eh, se vio estancada por, por conductas disciplinadas, ¿no? Y así como en otras ocasiones, en otras eh, sesiones hemos hablado de hablar de de pues hemos hablado perdón, de, de poner ejemplo de deportistas que logran cosas de tal forma, porque así pues, vemos, admiramos a esa persona y, y vemos que, que de esa forma se puede conseguir cosas con esas conductas positivas, etc. En este caso es todo lo contrario y es ver eh, cómo eh, personas deportistas que han eh, echado por tierra todo su... su todas oportunidades de desarrollo profesional en el ámbito de, del deporte, por, básicamente por no tener eh, disciplina. ¿no? Y como he dicho antes, el compromiso, que es un valor que, que, bueno como ves en la definición, el compromiso es lo que transforma una promesa en realidad y va totalmente de la mano relacionado con la disciplina. Es fundamental el compromiso eh, con, con el deporte, eh, conmigo mismo, como pone los distintos tipos, conmigo mismo, con mis iguales. Y con el equipo, con el club, con, con ser conscientes de que todos vamos y todas vamos en un barco con un mismo objetivo, con un mismo fin, es fundamental. ¿Y cómo se desarrolla este compromiso? Eh, pues desarrollando buen clima, defini defini definiendo perdón, los objetivos grupales para que cada uno y cada una sepa hacia dónde vamos, ¿no? hacia dónde va ese barco. Una comunicación clara. Aunque estemos hablando, en este caso, a nivel grupal, es fundamental que haya una dedicación individualizada, como antes también comentaba Manu valorar el talento y, por último, hacer entender el momento de, de, de las propuestas ¿no? y cumplir con, con lo prometido. Con, o sea, si, si en un primer momento nos planteamos un objetivo, eh, recordar que ese objetivo se ve presente y que seguiremos trabajando en ello. Bueno, y para concluir un poco desde esta, esta aproximación conceptual, ¿no? el valor de, de la disciplina. Decir que, que es un valor que parte de la determinación, de la madurez, de la, estabil, de la estabilidad y de la firmeza con la que se plantea un, un fin, ¿no? un objetivo. Y por tanto, se trata de un acuerdo claro y explícito entre todas las partes, de las conductas a mostrar, los pensamientos a mantener y de los valores en su, en su conjunto a, a defender. y Aquí he añadido esta cita que dice que la disciplina es el puente entre lo que eres y lo que anhela ser o lo que plantea ser en un, en un futuro. ¿no? Y bueno, ahora Manu va a definir un caso práctico, cuando quieras. Gracias, Ander. Bueno, y realmente bueno, es un caso práctico que alguno de vosotros ha podido tocar, y es que acabas de entrar a formar parte del cuerpo técnico de un equipo de cadetes plantear si a esta edad de iniciarse el trabajo de la disciplina individual, ¿no? Me gustaría que, bueno, pues que pensarais, si creéis que sea pues, la edad de los 15-16 años, una edad óptima para empezar a trabajar la disciplina. Eh, mi experiencia personal es que sí. ¿eh? Indudablemente, pues yo os diría que tengo un equipo de 19 jugadores y… Y yo creo que en 17 están para trabajar la disciplina. Probablemente hay dos que todavía tienen que madurar un poquito más, pero creo que es una edad adecuada. Probablemente infantiles no sea, no sea la edad en la que trabajar este, este valor o, este, o, esta, o esta tarea. Entonces, como bueno, pues como la, la idea es que, que sí que podemos empezar a trabajar esto, eh, bueno. ¿Cómo, cómo, promueve, ¿Cómo promueves la disciplina en, el, en un equipo de cadena? porque Me gustaría que ahora pensarais un poco, eh, como siempre decimos, nosotros no tenemos la, la, la certeza absoluta de todo, ¿no? Pero bueno, en base a la experiencia y a los conocimientos, pues la idea es hacer una aproximación, ¿no? Me gustaría que pensarais un poco con todo lo que hemos escuchado, porque una de las cosas, decía Ander y que yo comentaba también al principio, es el tema de la madurez, es una cosa eh, que el deportista eh, en el que vamos a trabajar la disciplina tiene que haber madurado ya, tiene que ser capaz de entender todo, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos promoverlo? Pues, bueno, eh, la verdad es que sin, sin, el, sin la necesidad de, de, de estar en la certeza, eh, un poco como resumen. Y para finalizar este, este valor, eh, creo que ha quedado muy claro que tenemos que favorecer la creación de los hábitos, ¿no? eh, porque eh, es algo fundamental para la disciplina. ¿no? Yo he tenido la oportunidad de contactar, de estar, o, eh, hablar y estar, incluso trabajar con varios deportistas profesionales. Todos eh, eh, hablan de este valor como algo muy, muy importante. Y yo diría más, creo que es muy importante, no solo para la práctica deportiva, sino para el día a día, porque los hábitos luego, nos ayudan. ¿eh? Ayudan a que nuestro cerebro esté más cómodo, que no tenga ese malestar neuronal que hablábamos antes. Evidentemente, eh, tenemos que fomentar los valores deportivos, aparte de la disciplina, como ya se ha comentado, ¿no? que van de la mano a la disciplina, como es la responsabilidad, el compromiso y el respeto es fundamental que no inculpemos eso incluso antes de empezar a trabajar la disciplina porque si tenemos un deporte responsable comprometido y respetuoso va a ser muy fácil de trabajar la disciplina que si tenemos un si no hemos conseguido responsabilidad ¿no? y a mí me ha pasado ¿eh? yo he tenido yo he tenido eh, deportistas eh, que en ese momento eran irresponsables tratar de inculcar la disciplina es imposible si sí, hay una irresponsabilidad de base, por los motivos que sean, que no, no estoy haciendo un juicio, estoy haciendo algo que es, es evidente. Muy importante, yo creo, es a la hora de, de trabajar la disciplina, es que el deportista estudie sobre el deporte. Esto aquí no es todo físico y de hecho estamos hablando de temas de la perspectiva neurológica y pedagógica. Eh, entonces, es muy importante el deportista estudie el deporte, estudie. Eh, porque hay que estar bien nutrido, porque hay que tener un buen descanso. Eh, o sea, no lo podemos decir, pero tenemos que tratar, y el estudio no significa sentarse delante de un libro y venga, me voy a poner a... No, el estudio a día de hoy tiene muchas vertientes distintas, pero es muy importante que el deportista que, tenemos, que tenga una disciplina en un ámbito deportivo entienda todo y cuanto más mejor sobre ese deporte. También hemos comentado, debe dejar asesorarse y un acompañamiento ¿eh? Y tenemos que también ser nosotros eh, responsables hasta dónde podemos llegar. Hay, hay cierto nivel de deportistas que quizás nuestros conocimientos y han llegado a su tope. Y hay que dejar que otro tipo de profesionales vengan o que nos ayuden o que colaboren. ¿no? Hemos dicho, establecimiento de metas y objetivos. Tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables, tienen que ser eh, fijados en el tiempo, ¿eh? Eh, para no frustrar eh, que esa disciplina no, no alcance el objetivo deseado y entonces nuestro sistema de recompensa caiga. ¿no? Y dos aspectos muy, muy importantes también, yo creo, es eh, fomentar el canso y el ocio, que lo decía antes. ¿no? Eh, es muy importante que el deportista... Entienda el descanso, el descanso todos los niveles, porque a veces si te encuentras a deportistas que para descansar se hacen una pitada de deporte en otro lado se hacen, o se en una serie de estrés eh, por otras actividades. al el descanso, entiendan qué es el descanso, ¿no? entiendan entienda qué beneficios en el descanso, cómo conseguir ellos un descanso, porque no todos descansamos exactamente igual, La gente que descansa, eh, viendo una serie de Netflix que descanse en el campo, tienen que, tienen que conocerse. ¿eh? Y lo mismo en cuanto al ocio, ¿eh? hay que ser un ocio también responsable con el deporte, no tendría mucho sentido, eh, y de hecho siempre se habla de las cláusulas de ciertos deportistas, ¿eh? eh, tener un, eh, un deportista que, que está trabajando duramente y en su tiempo de ocio pues, resulta que se lesiona para, y para la práctica deportiva y tiene que estar para ocho días. Entonces, bueno, estos son siete aspectos que yo creo que son importantes a la hora de generar la, la disciplina en nuestros deportistas eh, y que es importante que como entrenadores y formadores lo, lo pongamos en práctica teniendo en cuenta todas estas cosas y probablemente, probablemente algún más no hemos mencionado. Con todo esto, bueno, pues eh, Ander y yo queremos dar las gracias por vuestra atención durante todas estas sesiones. Eh, nos gustaría agradecer a Durne y a Inoa porque es una gozada trabajar con vosotras eh, y la verdad es que hemos estado muy, muy a gusto. Y hasta pronto porque y seguro que Pero coincidiremos bien. en otro proyecto. Muchas gracias, sí. gracias a todas. A Inoa a Durne y a ti, Manu, también, que he aprendido mucho yo ¿eh? del cerebro. No, no, no.